Buenos días amigos y amigas de la hora de Urdingan. estamos acá otra vez otro viernes, por suerte, por suerte salió el sol, está lindo, despejado, está seco, Este, podemos salir, disfrutar un poco y, y bueno, estamos acá con el querido Ubaldo Luna, ¿cómo andás Ubaldo? ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad disfrutando del sol, nos, entramos, nos estamos reencontrando después de una semana y un poco más de tiempo con mucha humedad y demás. Tuvimos la fortuna en algunos de esos días de humedad de poder usar remera, lo que estaba bueno porque es un anticipo de lo que viene, pero bueno, claro. estamos en invierno. Está fresquito pero está realmente muy agradable. Decime, eh, estuvimos en la Universidad Nacional de Burlingame, fuimos a hacer una entrevista, comentanos un poquitito y luego escuchamos la, la entrevista. Mira, eh, justamente de este tema venimos hablando hace rato por razones propias de gente que está trabajando en la universidad, los tiempos propios de ellos, algunos de los nuestros también, eh, pero se trata de un asunto que queríamos abordar hace rato, que vos me habías planteado, y que tiene que ver con esos pequeños descubrimientos que uno hace de lugares sobre los que conceptualmente tiene una opinión formada, como el caso de la Universidad Nacional de Burlingame, pero que detrás de esa gran historia encierran pequeños capítulos que vale la pena ir descubriendo. En este caso hablábamos de la carrera que conduce a la Tecnicatura y a la Ingeniería en Metalurgia, un asunto que para nosotros era muy interesante no solo porque proporciona mano de obra calificada, no solo porque forma en esa necesidad de bueno, la idea de un país que uno tiene también al momento de, de la construcción justamente de ese ideario, sino porque conjugaba o parecía conjugar no solo la formación académica, sino también lo que todos anhelamos cuando empezamos a estudiar una carrera y esto es la posible inserción, la salida laboral. Por eso hablamos con Leonardo Motillo, él es docente de la carrera en la Tecnicatura e Ingeniería en Metalurgia de la Universidad Nacional de Burlingham. Hablamos de la carrera, hablamos de los orígenes, del presente, de las posibilidades que representa justamente hoy la Universidad, su laboratorio de vanguardia, de punta. Bueno, de todos estos asuntos nos contaba Leonardo en el día de ayer. Carreras de Ingeniería que tienen un interés particular, eh, son carreras de, de evaluación y acreditación por la CONEAU. Y estamos en ese proceso también uh -huh. de, de acreditación de la carrera. Eh, ¿Con qué elementos se nutre hoy técnicamente, en lo que habla de recursos, la carrera de la universidad para atraer a futuros técnicos o ingenieros? Es muy buena tu pregunta, porque tenemos... En principio hay un convenio de la universidad con la Cámara eh, Adimra que es la Asociación de Industrias Metalúrgicas de la República Argentina, que aglomera más de 24.000 empresas eh, metalúrgicas. Acá funciona, en el mismo laboratorio donde los estudiantes hacen las prácticas, funciona un centro tecnológico uh -huh. junto con con Adimre, que ofrece servicios a, de asistencia técnica a las empresas, eh, lo cual también eso funciona como vínculo para que nuestros graduados nuestros graduados, o nuestros estudiantes en, en el proceso de, la, de, de avance de la carrera tengan eh, un posible destino laboral, porque son solicitados, son solicitados los, eh, las distintas empresas en procesos de soldadura, en procesos de formación plástica, en evaluación metalográfica, hay, hay un montón de, de actividades de rubro metalmecánico que hacen que soliciten uh -huh. personal formado, capacitado con en esta especialidad. Uh -huh. Y ustedes aquí en la universidad eh, están, me imagino que sí, porque la camiseta está puesta, pero en cuanto a la formación de esos futuros profesionales que se van a desempeñar en la industria, ¿de qué recursos se valen para formarlos justamente? En cuanto a equipamiento, equipamiento. tenemos mucho equipamiento relacionado con procesos de soldadura, uh -huh. eh, que es algo que eh, Adimra fue sí. puntualmente eh, inquisidora en el equipamiento ese porque es una de las solicitudes de las empresas claro. en cuanto a que hay eh, un avance en la normativa y normas de inspectores de soldadura que tienen que hacer valer procedimientos de soldadura y ahí hay mucha metalurgia uh -huh. incorporada. Uh -huh. Entonces, hay equipamiento de soldadura, va a haber también una escuela de soldadores dentro del espacio de la universidad. Eh, aparte de, de, del equipamiento, tenemos no, no, los profes. Claro, los profes ahí, claro. Yo que vengo del sector nuclear, yo soy eh, tu, formado en la Comisión de Energía Atómica donde eh, el profesor Sábato ¿no, uh -huh. es el que organizó la metalurgia eh, moderna en este país, sí. organizó una metalurgia más académica, uh -huh. este, hay otros profes que también vienen del sector nuclear, tenemos eh, no, mucho eh, gran potencial sí. en la transmisión uh -huh. y si encima contamos con equipamiento de primer nivel claro. está todo al alcance de que los chicos le saquen mucho provecho, uh -huh. se apropien claro. eh, y, y van a ser formados de, de muy buena calidad. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasaba cuando las empresas brindaban un diagnóstico de sus necesidades? Eh, ¿Con qué se encontraban al momento de que la ciencia, que las universidades habían dejado de acompañar, por más que esto formara parte de una lógica de lo que pasaba en el país? Eh, las pymes metalúrgicas, porque hay mucha pyme metalúrgica, sí. son empresas que sobreviven a los ciclos, ¿no? uh -huh. son pymes a veces familiares, sí. donde forman en esas empresas familiares se, se termina, la PYME es una familia, este, uh -huh. así que el trabajador que se formó muchas veces se queda sí. en el sector porque eh, lo formó la misma empresa. Hay, eh, hay supervivencia en, el, en las PYMES metalúrgicas. Uh -huh. Eh, y bueno, como toda PyME, a veces nada, arriesgarse por, por sí. un, una nueva unidad de negocio, ver una, un desafío. Uh -huh. eh, ahora viene todo el tema de la transición energética, qué se necesita hacia ese sector. Hay un auge de vuelta de todo el sector de oil and gas, ¿no? el sector petrolero. Sí. Vaca Muerta está traccionando muchísimo uh -huh. en la ese sentido. La presión. Eh, bueno, recipientes de presión, intercambiadores, hay un montón de componentes que se están empezando a, a necesitar. Y bueno, las empresas ven proyectos y para encarar esos proyectos necesitan gente formada. Uh -huh. Y cuando se enteran de, de la oferta nuestra, se enteran sí. del equipamiento que tenemos acá, uh -huh. eh, les brillan los ojos y dicen, queremos a los estudiantes de ustedes, queremos a los graduados de claro. ustedes y queremos también que nos capaciten, vengan a las empresas a capacitarnos, uh -huh. que es un desafío más. ¿no? O sea, ya no es el ámbito de la comunidad universitaria, sino es la universidad en el territorio, la universidad en las empresas, traccionando uh -huh. para que realmente el país se ponga de pie y haya mejor, mejor calidad industrial. Lo, lo hemos charlado varias veces, tanto con el hoy ministro Jaime Persic, como su actual sucesor al frente del rectorado, Walter Wallach, uh -huh. de esta idea de que la universidad no sea un ámbito cerrado, sino que tenga una relación fluida, abierta con la comunidad, en este caso con el sector productivo. ¿Qué pasa? Vos recién hablabas de algo que es clave, alumnos y alumnas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo han logrado incentivar que esa carrera sea hoy también una referencia para que los chicos al ver la oferta académica de la universidad también se interesen? mira puntualmente has dado en la tecla. Eh, en la universidad hay una decisión uh -huh. de... Beca, eh, becas destinada sí. a mujeres que elijan este tipo de carreras, Ajá. en particular metalurgia, pero también energía eléctrica, claro. informática y en metalurgia hemos tenido un incremento notable en la presencia de mujeres en, en el aula. Yo lo noto que estoy en, en una de las materias del primer cuatrimestre donde eh, hay bastantes mujeres a lo que uno estaría acostumbrado en cualquier otra carrera de, de ingeniería. Sí, uno, eh, uno piensa en los prejuicios respecto a utilización de fuerza, recurso físico y no, demás. No, hoy por hoy la tecnología hace que, digo, los derechos laborales también, ¿no? Uh -huh, son. Sí. No vamos a estar levantando peso sin importar el género, sí, ¿no? Sí, son sí, cuestiones claro. de, de, sí, sí, de riesgo sí. laboral. Uh -huh. eh, y la verdad que las mujeres sueldan tan bien como los varones... Eh, la metalurgia no tiene una cuestión de género uh -huh. y, y ya te digo, las becas en ese sentido es una decisión, lo mencionaste a, a Jaime Persic, Walter Waters continúa con esa política y es la política que hay que invertir y realmente tiene resultados. En metalurgia tiene resultados, tenemos la primera técnica eh, universitaria metalúrgica, ya está eh, desempeñándose en un organismo público, en el INTI, uh -huh. eh, y a nosotros nos pone orgulloso eso. ¿no? Claro. Sí, porque además es una referencia de, del camino ¿no? hacia, dónde, hacia dónde conduce. Y mmm, en lo que hace a, a la cantidad de inscriptos, ¿no? la universidad se ha caracterizado por un, una progresión muy efectiva, año tras año, la cantidad de inscriptos que, que se registran en la carrera. Bueno, la evolución en los últimos años con la pandemia es fluctuante sí. porque nosotros desde el 2016, cuatro años después, el 2020, no teníamos acabado una estadística y esos dos años inciden mucho. Claro. Pero ya te digo, tenemos en general un piso de 50 inscriptos, tenemos dos, dos instancias de inscripciones a, uh -huh. a, a fin de año para arrancar al año siguiente y a sí. mitad de año. Obviamente la mitad de año baja un poco uh -huh. eh, ese valor, pero es un, es un buen número, es una de las carreras menos elegidas porque le falta un poco de difusión, le falta, o la gente no termina de conocer qué significa, o qué, cuál es el universo eh, de la metalurgia, que es impresionante cuando uno lo descubre. Creo ve que está rodeado de metales. Claro, es, es amplísimo, que, ¿no? Es un muy, espectro muy amplísimo. amplísimo. Uh -huh. Voy a hacer una, una, una consulta, también es una, una cualificación de la mano de obra que implica que luego no van a ganar 2 pesos con 50. Gente que está muy calificada en cuanto a las empresas en este sentido. Soldadores de alta presión, eh, sé que, lo, que tienen un buen rendimiento en su vida también. Exactamente. Lo, muchos se acercan desde la soldadura, que... La soldadura en sí es un universo gigantesco. Hay sí, distintos procesos, sí, claro. hay distintos controles. Y esto que te mencionaba, también hay una norma que involucra la inspección de las soldaduras que también es un, claro. un, un amplio eh, sector que viene en desarrollo. Eh, digo, la norma uh -huh. es mandatoria en otros países, acá no, sí. pero se acompaña que hay que cumplir ciertas normas. Eh, y el soldador, sí puede estar siendo calificado sus habilidades son uh -huh. se lo puede evaluar eh, y adquiere ¿no? mucho valor agregado tener ¿no? es un carnecito que dice bueno ya sí, claro. rindió y ha demostrado tener las y habilidades y capacidad es, y formación exactamente de hecho igual de todas maneras es o sea, una formación sí, de soledad, es un oficio la carrera de metalurgia es un campo mucho más amplio, es una carrera, es un, uh -huh. son muchas, entre un curso y una carrera hay muchas horas de diferencia, sí, ¿no? Claro. Eh, pero muchos se acercan con la idea de, de empezar a soldar uh -huh. y se encuentran con algo mucho más grande. Claro. Y entre la tecnicatura y eh, la carrera de ingeniero, sí. ¿cuántos años hay? Que... Mirá, la, la carrera de, de pregrado, la tecnicatura, sí. está diseñada para tres años. Uh -huh. Tres años, en un papel, ¿no? Hay, sí, que, sí, hay que considerar que... El trayecto que, que cada estudiante eh, va recorriendo va a depender un poco de su contexto, si trabaja o no trabaja, sí. si es más joven, si tiene responsabilidades en un hogar. Eh, a las chicas, en ese sentido, la beca no solamente mejora en, en el sentido de, de, de apuntes, sí. sino que también bueno resuelve necesidades que, claro. eh, de otra manera, podría tener que ir a trabajar. Claro. Eh, así que el diseño es de tres años. Uh -huh. Pero el trayecto puede ser un poco más largo. Claro. Ya O digo, nosotros tenemos alrededor de ocho técnicos graduados y que han arrancado en el 2016. La uh -huh. pandemia no sí, eh, jugó su rol. Exactamente. Medio. Y estamos yendo a creo que el año que viene podemos pensar hacia fin de año los primeros. Graduados de la ingeniería. En ingeniería. Ah, Cuesta, no. sí, sí, sí, pero, claro. pero están llegando. Sí, es un norte factible. Muy factible. Y, y Leonardo, eh, a propósito de dos elementos que recién circularon, ¿no? el tema de los recursos técnicos con los que dispone la universidad para formar, para capacitar y demás a quienes ingresan a la carrera y la pandemia, que significó toda una carga en todos los ámbitos posibles de nuestra vida, uh -huh. de todo caso. Ustedes tenían pusieron en marcha al, al momento del arranque de la carrera un recurso muy importante que es justamente el, el laboratorio. laboratorio. Uh -huh. eh, me imagino que en el medio de esa pandemia habrá jugado también un rol de freno de expectativas, de posibilidades okay. y demás. Sí, algunos estudiantes tuvieron trunca el, el desarrollo de algunas prácticas, o sea, se desarrolló, uh -huh. porque las, las aulas se mantuvieron abiertas claro. en la virtualidad, sí. pero los contenidos prácticos, abrir el horno, hacer una probeta... Me, eso era imposible a través de un mosaico de la computadora. Entonces quedaron pendientes algunas prácticas que se fueron sorteando y cuando regresó la presencialidad se pudo ir resolviendo. Esperemos que esta presencialidad continúe, ya estamos la mayoría vacunados, así que uh -huh. eh, no sería un problema. Creemos que eh, ya está sorteado, sí. los chicos pudieron culminar esas prácticas y las uh -huh. materias que tienen las prácticas ya no Está, está planificado, tenemos el laboratorio disponible, y el sí. equipamiento está, eh, y también los chicos están haciendo, los chicos y las chicas, ¿no? Eh, visitas a plantas uh -huh. también, estuvimos en, en, en acerías, estuvimos en distintas plantas eh, que involucran eh, la manufactura del acero y los metales en general. Eh, además de las tradicionales como la UTN, más allá de las especificidades que se puedan tener en uno y otro ámbito, ¿con quiénes compite la UNAUR en este tipo de formación? Bueno, yo soy ingeniero de materiales, por ejemplo. Sí. Eh, en la Universidad de La Plata, la carrera de metalurgia viró hacia la ciencia de materiales, hacia la, uh -huh. la ingeniería de materiales. Desde ese punto de vista, puede creerse que hay cierta competencia, sí, sí, sí. pero se necesitan metalúrgicos. Claro. O sea, el ingeniero en materiales conoce uh -huh. también de cerámicos, claro. por ahí, es una serie de cosas claro. que... Pero es esas horas que, que se forman en otros materiales Claro. En metalurgia lo podemos concentrar en más procesos, en más innovación. Eh, se necesitan metalúrgicos, el país está necesitando claro. si metalúrgicos. se angosta el cuello... Es mucho más específico es mucho, y nos claro. lleva mucho más hacia estos procesos de soldadura que son requeridos. Uh -huh. ¿no? de, uh -huh. de, de, de, desde el herrero hasta la empresa más grande que, que encara un proyecto de recipientes de presión. Uno de los objetivos de esta charla tenía que ver con eso, no, con correr un poco cierto velo, que la gente, la comunidad de Burlingame y de las zonas aledañas que concurre a la universidad pudiera conocer esta, esta oferta. Eh, ¿Cómo está disponible aquella persona a la que por ahí se le despierta la inquietud de interiorizarse sobre la carrera? ¿Cómo puede hacer? Que se acerque, que se acerque, venga... Pis el laboratorio, vea el laboratorio. Acá está el director de la carrera, está el director del instituto. Las autoridades están muy presentes en, en la universidad. Eh, nos encuentran, dialogamos, les sacamos las dudas. También hay un, un equipo completo de la gente de orientación, de gestión uh -huh, estudiantil, claro, que los orientan. Claro. Eh, hacia fin de año va a haber una inscripción, porque la de mitáneo ya, ya, ya acaba de pasar, ¿no? Pero Bien. va a haber eh, instancias. En estas carreras que son de poca de poca demanda, a veces hay que hacer una excepción, a pesar de que venció el plazo, mm. o sea, hay, siempre hay una prórroga. Lo por... fundamental es acercarse. Acercarse. Abrir ¿sí? acercarse la puerta no está hacer. abierta, pasar y comunicarse. No está abierta, no hay puerta. Acá no no, importa, no, no se cierra la puerta, claro. el acceso es público. Está muy bien. Leonardo, muchísimas gracias. Ojalá no, que favor. esto sirva como para que aquellos que tengan la pequeña inquietud puedan desarrollarla, agigantarla y animarse a dar ese paso ...de por lo menos pasar por la Universidad Nacional de bullingham ...y ver de qué se trata. Es un punto de partida del que ojalá se puedan valer... ...para formar todo lo que Leonardo recién nos contaba. Esto es La Hora de Bullingham. Para nosotros es un orgullo, una alegría... Recibirlos hoy acá en la inauguración de este espacio por el que trabajamos desde los inicios mismos de la universidad. Un sueño que tenía que ver con que la universidad pudiera conjugar educación, trabajo y producción. Que tuvieran un lugar en la universidad, le dieran sentido a la universidad. Que no fuera un espacio solamente académico, sino que fuera un espacio que formara para el trabajo y que el trabajo estuviera al servicio de la producción. Y esto que estamos logrando hoy sintetiza eso. Ahí hay una gran cantidad de equipos que sin distinción, este, provistos por subsidios de de de, pyme, de ADIMRA, presupuesto propio de la universidad, van a estar a disposición para que las PYMES, para que nuestros estudiantes, para que nuestros investigadores, sin solución de continuidad, todos puedan... Hacer un aporte a que la metalurgia, la metalurgia nuclear, las pymes, en la Argentina puedan tener fulga. Y cuando nosotros logramos que los estudiantes, los jóvenes, vean todo lo que hace un ingeniero metalúrgico, tiene un valor enorme para el, desarrollo, para el desarrollo argentino. En la producción, en la minería, en la industrialización, en el trabajo, en la investigación. Y esperemos todos estar a la altura de lo que la Argentina demanda, de lo que la Argentina pide, ¿no? que es agregarle valor a todo lo que pasa en nuestro país. Esta es una de las claves.